En el marco de su declaración ayer, el Chile, que tenían problemas personales anteriormente. ¡Mentira! Él sí vivía amenazando a mi hijo, él siempre decía que lo iba a matar. Y logró hacerlo. Y no es como él dice: Mi hijo no se le metió a la casa. Esa es mucha mentira. Porque ahora puede hablar lo que él quiera, pero mi hijo ya no habla, mi hijo está enterrado. Ahora él tiene que defenderse él tiene que hablar lo que él quiera. Y burlándose de uno, en el mismo barrio estaba. ¿Cuánto va a hacer eso? Cuatro meses. Su esposa dice que él no mantiene sus obras robándole y que por eso fue es que le no el hecho. Pero ella tiene que defenderlo. Tiene que defenderlo porque ella es su esposa y yo nunca lo he negado. Mi hijo no era un tanto, nunca lo ha negado, pero eso no le justificaba que le quitara la vida a mi hijo porque no lo trajo aquí o debió llamar 911. Debió llamar a quien sea, pero no matar ahora fue forma que lo mató y me lo tiró en la orilla de un río. Me lo tiró en la orilla de un río y sigue burlándose como, como si no hubiera hecho nada. ¿Eh? ¿Qué le piden las autoridades? Justicia, porque tiene que pagar por lo que todo hijo. que A mi hijo a conmigo, fuera lo que fuera, tiene que pagar porque fue una vida que quitó. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Jaquín Miguel Polanco. ¿Qué edad tenía? 16 años. ¿Y el nombre de su hijo? Floribel Polanco. Bien. Yeah.